El comentario de historia surgió de que habíamos eh, terminado la escuela de cine varios compañeros y a todos nos gustaba mucho el género del terror y pues decidimos unirnos y hacer una serie de terror un poco al estilo de, de las antologías eh, de terror clásicas y cada capítulo dirigidas por un director diferente y con una historia diferente. Yo decidí... Para la próxima historia, me pondría esto, por si acaso. Teníamos unos medios pues, limitados y los medios eran los que teníamos. Otro gran reto fue coordinar tantos capítulos, tantos directores, como muchos actores, mucho equipo técnico, muchas localizaciones, entonces, teníamos que hacer los rodajes en fines de semana, porque entre semana trabajábamos todos. Es estupendo que exista una plataforma como Facebook que patrocine a nuevos cineastas, cortometrajes, webseries, eh, todo lo que sea fomentar el cine independiente y alternativo. Y se le da a conocer, pues me parece genial. A todos los que os muele el terror, tenéis que ver Cementerio Historias.